Muy buenos días, eh, gracias a Dios ha habido una disminución en los casos en las últimas semanas desde principio del mes de agosto, se ha ido proyectando una disminución en los casos nuevos y también en la hospitalización, tenemos eh, pocos pacientes ingresados actualmente en la provincia eh, en, las, en los centros médicos en Huiza que sean de nuestra provincia al día de hoy tenemos 38 pacientes hospitalizados de esos 32 se encuentran en área de aislamiento y 6 pacientes solamente en unidad de cuidado intensivo que pertenezcan aquí a la provincia. En total tenemos eh, 59 pacientes, pero el resto corresponde a otras provincias que ustedes saben que están demandando servicio en los centros de atención nuestros. Doctora, la disponibilidad de camas en estas últimas semanas en comparación con semanas anteriores, ¿cómo se comporta? Sí, ha habido un incremento en la disponibilidad de camas porque, como le explico, ha habido una disminución en el caso de ingresos. Ahora mismo tenemos... 76 camas disponibles en aislamiento y 29 camas en uso. Gracias a Dios.